Fluorescente. Muy bien, amigos estoy anónimos lista. de los amiguitos rellenos. Oh, cielos, ¿Qué hora es? Ya es tarde. Oh, deje el pollo en el horno. Yo ya estoy muy cansada. Por favor, estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Si Peperán finalmente está lista para hablar, debemos escucharla. Adelante, Linda. Ah. Mi nombre es Peperán. Hola, Hola Peperán. No he tocado un amiguito relleno en tres horas, 9 minutos y 4 segundos. ¡Bienvenido, oh, ¡Sí, Peperán, ¡Felicidades! Gracias. Todo comenzó hace unas semanas. Hace unas semanas. Oh, solo eso faltaba: unos locos obsesionados con muñecos rellenos invadiendo nuestro pueblo y quitándonos el lugar engrasoso y quesoso. Apuesto que el amiguito relleno Migmoco se vendería por mil dólares en Sotheby's. Es raro que la gente esté dispuesta a gastar tanto dinero en guisantes, pero nadie donará el precio de una taza de café para adoptar a un delfín hambriento del Océano Atlántico. Estoy bien. Rutina, somos gemelas, ¿no debería ser también alérgica a la mostaza? Adivinen quién les trajo algo especial a sus niñas especiales. Sé que no les entusiasman estas cosas, pero las vi en el centro comercial y me gustaron tanto. Genial, la mujer tundra necesita con quién entrenar. <risa> Mi nombre es Gina Gingham. Si conoces alguna canción, seguro me gustaría cantarla. ¡Ay, por favor! ¡Ah! ¡No te asustes! Mamá me compró esto y no tuve corazón para decirle que era tonto. Voy a ir al festival de los amiguitos rellenos y se los regalaré a un niño. Los veré en muerte cerebral. Mi mamá una vez me compró calzoncillos. Recuerda esto, Nikki. La ropa interior es un obsequio que nunca sobra. ¿Eh? Niña Gracias. tan tierna. Escúcheme, el marco matador original tiene capa roja y esta es marrón. Si está tratando de estafarme. Hola, niña tierna. ¿Qué te parecería si. ¡Atrás, ¡Oh! mujer! ¡Yo llegue primero! Oh, ¡Por piedad, es cierto! No juegues conmigo, Mirna. ¡Ay! ¡Ay, esta gente está loca! Lo sé. Ay, ofrecer un poco de cambio por una Gina Gingham en perfectas condiciones, yo puedo ofrecer más que cualquiera de esas amas de casa, ¿cuánto quieres por ella? Llámame si cambias de opinión, o si tú y Gina quieren ir a la casa a disfrutar de la piscina. ¡Ja, ¡Ya, ¡Ja, ya! ¿Qué haces, pequeña Moose? La mujer Tundra debe mantenerse en forma. Nunca se sabe cuando Hielo y, y su grupo de malhechores atacarán. ¡Pero oh. mira! Un saco de gimnasio es mucho mejor para entrenar y es blanco, como las bolas gigantes de nieve que la mujer Tundra tendrá que... Uh, ¡Patear! <risa> ¡Retiraré esto de tus manos! ¡No tan rápido, Pepi! ¡Quiero dos sacos! ¡Hecho! <risa> ¡Ustedes dos van a darme grandes ganancias! ¡Finalmente podré comprarme el casco pintado que siempre quise! ¡Hola, Pepperán! ¡Soy Tina Kingham y te quiero! ¿Saben? ¡Son muy lindas! Alguien me obligó a pasar la tarde derrotando a Nikki en los videojuegos... ...una y otra y otra y otra... ...y otra vez... Disfruta tus pequeñas victorias, Milo. ¡Es lo único que tienes! ¿Oh? ¡Estoy bien! ¡Amiguitos rellenos! ¿Qué le ven a esas cosas? La locura ha creado una demanda increíble. Si puedes encontrar a amiguitos rellenos baratos, costarán cuatro veces su valor. Pero aún así, semejante mercado inflado sin ninguna base es una inversión arriesgada. Pronto se derrumbará. Tienes razón. Los amiguitos rellenos solo son una moda. En cambio, la ropa interior no tiene fin. Tina, Gina, ellos son Willy Botas Grandes, Sofie Sofá y el sofá de Sophie Sofá. Si son gentiles, tal vez lo comparta con ustedes. ¡No lo haré! Deberíamos llamarla Sofie Egoísta. Pepi, no estás bien. ¡Ah! ¡Saca esa cosa mm. goteante de aquí! ¡Los puedes arruinar, Moose! Mm. Mm. ¡No se da cuenta de lo valiosos que son! Oh, ¡Son tan lindos! Bien, aquí están Henry Jaloneo, Boqui Orejas Grandes, Tiffy Tiradero. Pepi, ¿estás haciendo tu tarea? Sí. Scotty Escocés, Mónica Mofletuda. ¡Pepi, ¿ya te bañaste? Sí. Timmy Tractor y Jessica Jícaras. ¡Pepi! ¿ya estás en la cama? Ah, sí. Peperán, ¿por qué estás dormida en el sofá? Mamá, escucha, estoy escasa de fondos y me preguntaba si podrías adelantarme un poco de dinero. Acabo de darte tres semanas adelantadas para que pudieras comprar ese casco pintado que siempre has querido. No te lo habrás gastado en esos sacos rellenos, ¿cierto? <risa> ¡No, no, no, no! ¡Claro que no! no Eran, no quiero que desperdicies tu dinero en... Mejor me voy a la escuela. ¡Pero si son las seis y media de la mañana! Es noche de liga en los bolos y mamá y Birk me dieron mi cena favorita ¡Dinero! ¿Vamos a grasoso y quesoso, chicas? Parece que alguien ya tuvo su parte de grasoso Ay. Yo no puedo, es el cumpleaños de Sara Salmón y ha estado un poco deprimida Así que le haremos una fiesta ¿Qué no fue ayer? <ríe> Por cumpleaños del sofá de Sophie, te agradeceré mucho que no los confundas de nuevo. Peperan. sé que los amiguitos rellenos tienden a incrementar su valor, pero ¿no crees que has llevado esto demasiado lejos? ¿Puedes reducir mm. esto a signos de dólares? Solo me faltan dos amiguitos para completar mi colección. Solo necesito a Betty Barbacoa y a Mick Moco y seré la reina de los amiguitos rellenos. ¿Me oíste? ¡Soy su reina! ¡Tá! Ta ta ta ta ta ta ta ta. ¿Cómo pudiste comprar tantos muñecos? El primero fue gratis. Aquí hay algo que deberías intentar, un grupo de apoyo para personas como tú. Amiguitos rellenos, grupo de apoyo. Nuevo cargamento de Betty Barbacoa. ¿A quién intenta engañar, señor? Estos son megapatines 2000 y valen mucho más dinero que eso. Tú decides, 20$ dólares es mi última oferta, niña. Cuando lavas mi ropa es como una oración. ¡Hola! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muse, ¡Ve a casa de tu tía Jenny! ¡Tu hermana está perdiendo el control y tengo que detenerla antes de que haga una locura! ¡Sí! ¡Ay! ¡Eh! ¡Como que ella a Betty barbacoa! Tal vez quieras comprar a Stanley Salsero. Ya tengo a Stanley Salsero con y sin Estela tatuaje. ¡Ah! ¡Stanley Salsero! ¿Cómo pudo uh, hacerme uh, esto? ¡Soy una de sus mejores uh, clientas! Es linda, los negocios son los negocios. El centro comercial va a cerrar, así que ¡vete! Ay. ¡Este aún no está en mi colección! ¡Atención, compradores! El centro comercial ya está cerrado. ¡Momentos preciosos! ¡Cerrado! ¡Ah! ¡Mikmoko! ¡Baja eso, Pepperan! Tranquila y suavemente. ¿Qué me está pasando? Oh, Pepi, todo es culpa mía. No sabía lo que iba a ocasionar, lo juro. Eran tan lindas. Lo siento, mamá. Es que no me di cuenta que estaba atrapada en un carro de montaña rusa sin frenos, apenas mm. viviendo de la compra de un amiguito relleno a otra, en una carrera ciega hacia un destino. Nadie quiere una reina del drama, Pepi. Bien, y fue cuando decidí venir aquí. ¡Mírenla! ¡Pueden ver cada gramo de dolor y sufrimiento que esas muñecas han ocasionado! Uh, en realidad, bebí 26 vasos de agua. Oh, por el corredor a la izquierda, en la puerta, hay ¡Ay! unos labios pintados. Juguetes para niños. Me enorgulleces, Peperán. Sí, en verdad se siente bien el saber que cientos de niños necesitados tendrán alegría con mis amiguitos rellenos. ¿Quién es la reina ahora, tonto? ¿Quién? Uh. ¿Alguien va a la cuarta y se colla? ¡Vamos, alguien tiene que ir!